Esa de un nivel super alto Si no estamos jodidos, esta vara Mi hermano Balta que se llama eh, Bastón de Meteorito, increíble No en el horno, bueno Va a ser paciente campeón Ángel, igual que con el Darsul Nada, que yo me haré este bicho en ojito ahí Me iré ya directamente al, al Minecraft O al Valorant del tirón, o al maldito eh, Hey, Fortnite, ¿no? que tengo que captar Siempre, ¿sabéis cómo va el Twitch? Algo me huele raro Nanai, ¿no? Se llamaba, que qué nombre tan raro Nanai, ¿sabes? Vaya pibe Bueno, vaya piba ya no sale, ¿no? Nada, nada ¿no? Bueno, pero bueno Típico Ya me entendéis Me mató también la piba esa Loser Fruit de, En una partida de arena Increíble No sé si te, eh, tendrá eh, Descargado algún programa se ve no realmente pero eso es horrible no casi un año ¿eh? increíble o sea ya ya es nada casi un año qué guapo dude. o sea me parece flipante vamos a por el segundo año en tweets más que veo que de forma progresiva eh, literal eh, literalmente de forma muy progresiva pero hay que, hay que darle no obviamente no, no parar nunca y, y tener un crecimiento de forma exponencial pues sacada por muchas horas no muchas gracias eh. Globe eh, por ese mega follow buenardo Espero que disfruten del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad Papá En Twitch Bienvenido ¿Qué pasa? Madre mía, ese serie, peladito Fres, eh ¿O no, ¿O? sí, campeón, eh Melio, ese carmelito La verdad que está bastante guapo, la verdad, eh, increíble y además que también conocía ya ahí, eh, por parte de Mateo, el puto Mateo, EU grande. para darte esta sorpresa. Muchas gracias, campeón. serie. me cago en la leche. el vuestro juego, porque, repito, o sea, el simple hecho de que cada día compartáis vuestro tiempo libre conmigo, ya para mí me parece algo increíble. Literal, como creador de contenido. Y lo más bonito de todo es que puedo llegar a vivir este esta experiencia con vosotros a diario, tío. O sea, es increíble. ¡Messi, bocay, yo te ¡Otro yo al Messi! Maldita sea, eh. Increíble la puta cara que tiene el man ese, tío. O sea, increíble. Bueno, pero... Eh, eso... Muchas, muchas gracias, campeón. El hilo. Me cago en la leche. Espero que te la hayas pasado bien. Espero que descanse genial Espero, por supuesto, también que tu hermana esté bien, ¿no? Un mega abrazo para ella Mucho ánimo, yo también estuve en esa... Ya me entendéis, ¿no? Hostia, gran maza Estuve en esa situación de querer que terminara el instituto Pero después lo vas a echar de menos Cuando vayas creciendo, campeón, lo vas a ir echando de menos Campeona Itana, muy buenas tardes ¿Cómo estamos? En este, eh, bueno, en este segundo trimestre, durísimo, ¿no? Me caga la leche ¿Qué tal estás, campeona? Ey, ¿y cómo es este time? ¿Cómo vas en lo académico? Perdónenme, eh, ahora, let's go y sí, hoy un poquito de, de Good body, de, Me cago en la leche, bien ahí vamos. Esa itana me alegra, leña. O sea, en regla general le estás aprobando, ¿no? Entonces, hey, bless it, eh. Tiene una mezcla de juegos increíble, incluso ADE. Porque tiene como mejoras de, de, de, de lo que es el personaje. Es muy, muy gracioso. Nicole, me dijiste que no te despertara. Gracias por eso bitardos, pero me dijiste que no me te despertara. Literal, ¿eh? A mí no me mientas. A mí no, me mientas, me ¿eh? Estafada, alguien dijo que me despertaría bien. Pobrecilla. Eso que, que se las trae, ¿no? Se las trae bastante. Y el Pokémon Juni está gracioso. Lo único que para jugar al Pokémon yuna yo, por lo menos que no tengo Nintendo Switch ni nada, eh, tendría que, ya me entendéis, ¿no? O sea, emularlo por el Blue está, Es una putada eso. Me reventaron, tío. Y me alegra saber que hay o wire directillo. Sí, he perdido campeón. Fazer2, literal, yo media hora con esta partida. Oh, Dios. Y a Valta también, pero... Eh. ¡Va el dragón! ¡Ultra evoluciona, eh! <risa> ¿Eh? <risa> ¡Y Imperio ¡Pero, pero, pero, pero, pero qué? <risa> ¿Pero qué? Para, por favor, Sarai, para, o sea, demasiado de o sea, Está carrileado un trail del, del, del, del, del, del hippie, eh, eh. tú sola, junto con Savizar, ahora de directo un domingo. <risa> no sé, tío. Eh, no sé, la gente grande dirá siempre hey, Gracias por las 50 sub, hey, gracias por las 100 sub Pero, ¿qué digo yo? ¿Sabes lo que te digo? <risa> o sea, ¿cómo me... ¿era posible eh, rompieron las reglas de, del trender hype? El eh, trender hype nivel 4 <risa> O sea, fuera de coño What the fuck Buenas tardes, Lucario eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, por supuesto, el dominguillo con Flow? ¡Ah, este domingo está anómalo <risa> Tiene que pagar, tío Y tus padres también se han tenido que gastar un dinerillo Y la preocupación que ha generado, ¿no? También Y me alegra saber de nuevo Que has vuelto campeón, bro Y que estás bien eh, Para mí es súper satisfactorio Decir que has podido llegar a superar eh, Algo tan eh, duro como la de campeón eh, Me alegro de nuevo Y, y ole tu huevo del campeón Como le pasó a fancero tú En la expo allí, macho Qué guapo ahorita me un pachito de bailarines eh, Yo también quiero, ¿eh? No me vuelvo a echar una carrera eh, De eh, cuatro calles Y eso campeón Como un bici ¿Qué juego? Este, este juego se llama Valorant, campeón eh, sa Salió hace ya eh, Dios Tres años Campeón Bueno, va para tercer año Y eh, la verdad es que es un shooter Y es del League of Players. O sea, está bastante bien De Río Game, perdón o Río de muerte Ya, hombre, pero coño Yo qué sé O sea, tampoco es por porfiar a nadie Campeón Básicamente el lobo Papá, eh, solo me, eh, me ha quedado una Hostia, que alegría Me cago la leche eh. Felicidades, campeón Juanjo ¿Cuál ha sido? Y yo ¿Qué me está pasando, tío? Muchas gracias, campeón. Aguante por ese mega-host. Eh. Ya sabes, campeón, champi. Eh. Literalmente por esa mega sub de cuatro metasos. Y desde el principio, tío, que estás aquí, campeón. Eh. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y todo ese cariño que me dais a diario. Se me han ¿cómo como mole tu huevo. ¿Qué subir Birbaro? Ello. Muchísimas gracias por ese mega-raidazo. que qué la estás dando? Qué guay. Hey, qué, guapa el... qué guapo el logo. Me flipa. Qué chulo. Eh, vamos a darle a Fulete, ya sabéis dónde ir, chavales Al valoranto, no, yo la verdad el Valoran ayer, a ver si, eh, tú sabes Mi hermano Mancolete, sabes, de una le metemos Eh, ya has puesto cámara, qué guapo, cachón Del Tiri, eh qué y eh, el bibillo de ahí, qué guapo Eh, tiene H, eh, tiene H <risa> Tiene H en el escritorio, qué guapo Increíble, un punto con pata, Leon puta Me cago en la leche Eh Vamos a meterle, a ver si puedo pillar un subfusil de mierda de esos tío Necesito ese fusil basura. Hoy también me gustaría traer el del ring. que La verdad es que lo tengo súper, súper ahí. Ayer estuve jugando un poco, no tuve mucho tiempo, la verdad. Con el cambio de este horario de mierda, eh, se me echó el tiempo. Y hasta las 7 y media de la tarde, básicamente, que sería las 6 y media, ¿no? En ese momento, Cer eh, sintió el verdadero terror, ¿no? Obviamente tuve que editar todo, sacar todo de lo que es toda la semana entera de contenido para poder... Mucho, gracias, waifu. Literalmente, campeón, chapa. O sea, me costó un yo, eh Fuera, fuera de coña, ¿no? O sea, he calentado la leche en una sartén eh. <ríe> Madre mía eh. Supongo intuyo eh. Aquí, tío, ¿esto qué es? <ríe> Joder, puta, yo que susto me ha dado, compadre Madre mía, o sea Supongo que era ahí de un bicho No Aquí, ya, ¿y si llamas eso? Vale, no funciona Ellos, arte caso Campeón chapatina Joder, tiene todo el pintor reba a salir Por ahí un bicho Son súper buena gente, tío Los niños que vienen siempre por el cathet Y me digo, me canto los dientes ¡Bro! ¿Está el buenero aquí? ¿Qué pasa, bro? ¿Cuánto tiempo, manín? Estás aquí vendiendo win, ¿no? ¡Welcome! Comprar algo, por favor Tengo hambre Llevo demasiado tiempo pasando hambre, por favor ¿Puedo darte comida, tío? Ah, ¿y esto? Capucha, confesor Armadura de confesor Vale, esto me lo voy a llevar, ¿ok? Eh, bro, ya tiene un fago, compadre ¿eh? Me encanta Vale Voy a comer esto, del tirón. O sea, me voy a comer esto, ¿sabes? Me, me, me, me, me, voy, a, me voy a comprar esto de una. Ey. Vamos a caer del tirón, ¿no? Eh, eh, eh. Gracias, campeones. Eh, Compra como regalo, ¿vale? Oh, shit, tenemos pico nuevo. Me mola mucho, usted hace mucho tiempo, me mola muchísimo. No sé, tiene algo súper gringue eh, que me mola. Me mola los gringues. Me molan los gringues, man. <ríe> está gringue, tío. Eh, eh. Ese ya, no sé. Tío, ¿dónde coño está? Eh, bro ¿Dónde está ese niño? Ese puto niño fantasma Estaba aquí, ¿no? En plan... Estaba en el, en, en el agua, ¿no? O sea, al principio del agua, ¿no? Creo Hermano, no estaba aquí el niño Es la plataforma de observación de Kagerine. Care, ¿eh? Bro, el puto niño sé dónde estaba, tío? La madre que le parió, ¿eh? No, no, no lo entiendo ¿Dónde? No sé, o sea, Debería de estar aquí No voy a dejar, bro Eh... Uh -huh.